público en general agradeciendo su asistencia en esta ocasión sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo que solo ustedes se merecen bueno, este es tu cubia, señores y público en general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 Pero Homero, este sonido es diferente Anda, ah, no, Homero, este sonido es versátil Toca todo tipo de música Mujeres hermosas ¡Buenas! ¡Aquí Zapán México! ¡Buenas! ¡Aquí Zapán México! ¡Aquí Zapán México! De la buena música, bonito Nancy. De la buena música, bonito Nancy. De la buena música, bonito Nancy. De la buena música. Sanito, Nancy. Desde la Ciudad de México, al berraco, el berraco de la cumbia cien por ciento cumbia. Desde la Ciudad de México, el berraco del berraco de la cumbia cien por ciento. Del, pueblo querido, que me Yo te canto esta del Estado de México, del Estado de México, Atizapán de Zaragoza, Atizapán de Zaragoza, del Estado de México, del Estado de México, Atizapán de Zaragoza, atizapán de Zaragoza. tropicales de la abuela desenterrando las joyitas tropicales de la abuela desenterrando las joyitas tropicales de la abuela desenterrando las joyitas tropicales de la abuela cantó esta canción, y luego con la placer, pues que me encuentro lejos, me dan ganas de volver, y pasear por tus calles, ya crecer, y pasearme por tus calles, yo crecer. Hecho en México. Hecho en México. Dios berraco de la cumbia. El Dios berraco de la cumbia.